¿Qué sucedió? Lo que creí que no pasaría pasó En mi peor momento tu amor llegó Este dolor contigo desapareció No, no pero Gaby y Michelle me quisieron cuidar Me vieron todo el tiempo en el que yo estuve mal Pero Gaby fue la que se quedó un rato más Me dio su apoyo y su cariño y no me dejó jamás Me animaba, me ayudaba y sentí algo especial Ella escuchó mi llanto y también la vi llorar Con el tiempo sentí algo más que una amistad Y es que a los dos nos engañaron y de la misma manera Y también los dos sanamos porque el tiempo nunca espera Me cuidó y la cuidé pero el dolor aún se refleja Somos lo único bueno que quedó de nuestras parejas lo que tenía que pasar era un día normal Pero las cosas llegaron a más Estuvimos juntos pero al principio fue tan extraño Pues te quiero pero a la vez sentí que te hice daño y es que eres perfecta para mí especial El detalle por más mínimo parece irreal Lo haces inconscientemente pero no es normal Que me encante tu misterio tal vez sea una señal Me cansé de esperarte, quiero por lo que fuimos Tú sabes que me gusta, sabes lo que sentimos No somos distintos, sé que ambos sufrimos Y aunque no es Estemos juntos somos un gran equipo Y es que sabes bien mi situación He tomado y me he drogado y perdí la noción Pero haces que olvide mis problemas Quiero hacer las cosas bien porque tú vales la pena ¿Qué sucedió? Lo que creí que no pasaría pasó En mi peor momento tu amor llegó Este dolor contigo desapareció Cosas mal Últimamente me metí contigo Y lo que hice no es tan diferente De lo que me hicieron antes Pero no es igual Porque los dos somos libres Y esto es algo ideal Sé que tú se lo dijiste Y también me sentí mal Porque nos afecta a todos Y más de lo normal De mi relación fallida Saca el dolor de mi pecho Y quiero contigo algo más Que amigos con derecho Pero sigamos así Yo no intento presionarte Eres una gran amiga Y mucho más que lo de antes Sabes que no lo planeamos Pero nos fuimos gustando Tú me ayudaste a sanar Y las cosas se fueron dando Curaste mis heridas Y lo hiciste sin dudar Y yo quiero cerrar La herida que te tiene mal Me encanta que eres Detallista, atenta y algo más Pero es decisión tuya A donde quieras estar No sé si esto se termine bien O si se termine mal En el fondo ni tú ni yo Sabemos qué va a pasar Solo quiero disfrutar Tu sonrisa y tu mirar Porque sabes que te quiero Más que un te quiero normal Tú me das tranquilidad Pasa mi salud mental Eres la razón por la que sigo vivo Y es por ti Que soy feliz estando bien Y es Mal. Quiero estar para ti como tú para mí. ¿Qué sucede?